Soy Santiago Álvarez, el director del área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado, que normalmente conocemos como Fuen. Soy economista, eh, pero no me dedico a la gestión económica, sino me dedico más bien al trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. ¿no? Entonces, yo de formación soy económico o, de, o economista, eh, me doctoré eh, también en Economía, en el ámbito de la Economía Internacional de Desarrollo y desde entonces pues, mi, pro mi trayectoria profesional ha sido entre el ámbito de la docencia universitaria y la investigación en el ámbito de instituciones como la Fundación. Como todas las instituciones de larga data, esto tiene su historia y, y, y nace eh, inicialmente como una asociación benéfica al amparo de cosas tan, eh, podríamos llamar, eh, convencionales como eran las congregaciones marianas, es decir, surge en el seno del nacionalcatolicismo que estaba al servicio de la dictadura y eh, a través de la propia evolución, de las personas que conforman digamos esa primera asociación o congregación termina eh, en esa época eh, convirtiéndose en un espacio para eh, la beneficencia social y eh, la beneficencia social orientada fundamentalmente a los empleados que no a la clase trabajadora que para entonces ya estaban surgiendo también ...grupos eh, religiosos orientados al apostolado de la clase obrera... ...como la OAC, la HOC, en fin, otras eh, organizaciones eclesiales... ...y esta estaba preocupada por los trabajadores de cuello duro... ...o que van a, a las oficinas, los oficinistas, ¿no? Pero concretamente, además, a los de la banca. ¿eh? Y entonces toda la historia surge de centrarse en el apostolado de trabajadores... En el ámbito de la banca, botones, conserjes o pequeños oficinistas eh, y, y que, va, que vienen a Madrid, fundamentalmente, con la, desde fuera, con la intención de, de encontrar ahí, en ese sector, una salida profesional y que se encuentran en una residencia que está llevada por los jesuitas y de ahí forroja, se, se forja, digamos, esa la semilla, que nada tiene que ver con la situación actual de la fundación. Eso va evolucionando finalmente se convierte en un espacio donde empiezan a responder no solamente a criterios de apostolado sino de respuesta a necesidades sociales en un contexto de una España llena de carencias por todos los lados donde no había políticas sociales ni ningún tipo de cobertura de estado de bienestar centran su atención en ofrecer vivienda y de ahí lo de hogar del empleado no es la fundación eh, del apostolado obrero sino del hogar para el empleado para esos clases, a los que esperan ya digamos a insertarse dentro de la estructura social en la clase media ofreciéndoles una vivienda no una vivienda social porque no había política de vivienda social pero sí en condiciones aceptables para la gente que procede de las periferias de, de otras regiones y, y al tiempo que van descubriendo esa necesidad se van dando cuenta también en el seno digamos de, esa, de, ese, de ese espacio que hay que dotar de otros servicios. Es decir, que la gente viene, se mete en un barrio de nueva creación o las afueras, pero no hay cromatos, no hay escuelas, no hay ambulatorios. E inicialmente empiezan a ofrecer también los servicios complementarios en las nuevas barriadas que son construidas desde, a impulso de la propia fundación. Bueno, todo eso con el tiempo se va traduciendo en un movimiento que, que aprende su experiencia va eh, orillando eh, y, y, y, y diferenciándose ya de los postulados iniciales, se va incorporando gente con criterios nuevos, va viviendo la propia evolución que vive el país, hasta el punto de que ya llega un momento en que nada tiene que ver con sus orígenes, y se convierte en una fundación eh, que se centra básicamente en el ámbito educativo, pero donde siempre hay presente una parcela de investigación de los cambios sociales y de la realidad social del país. ¿no? Entonces juega con, con, esos, con, esos dobles, con ese doble pilar, lo desarrolla a lo largo del tiempo, ya entrando en los 80, la Fundación prácticamente es una entidad sin ningún tipo de servidumbre ni vinculación con la Iglesia, depende exclusivamente de, de, de su patronato y su patronato está formado profesor, por personas físicas sin apenas vinculación con ninguna otra institución. Desarrolla una eh, práctica educativa básicamente centrada en, en la escuela concertada, con unos conciertos que se consiguen con las administraciones públicas, en unos momentos en el que también en este país empieza a apostar eh, por, la, por la educación pública. y... Eh, y ya posteriormente, con, con, con, la, con la entrada en los años 80, la Fundación eh, impulsa una cosa que fue pionera en España, que fue el Centro de Investigación para la Paz. Con la labor educativa hay un espacio eh, dedicado a la investigación para la paz en un momento en el que en la década de los 80 estamos entre crisis de, de misiles, eh, eh, y salida de la OTAN o entrada de la OTAN, ¿no? es decir, la, la primera incorporación y luego los el referéndum, para, para, el referéndum de incorporación y, y, y, la, y el movimiento ¿no? antimilitarista y pacifista que se inicia en este país. Y, el, y la fundación ha puesto por un centro de investigación que no existía en, en España ningún ámbito de reflexión sobre las cuestiones de la paz eh, y del desarrollo, de la justicia, de, del militarismo, etcétera. ¿no? Y de ahí, con el tiempo y ha entrado en un nuevo siglo, pues la Fundación ha desarrollado básicamente eh, estos dos... Se ha construido digamos, sobre estos dos ámbitos, ¿no? una acción educativa directa a través de los colegios y un ámbito siempre de reflexión, de elaboración, de debate público en torno a las cuestiones de cada momento. La Fundación es una fundación con ámbito nacional... Es una fundación de ámbito nacional en cuanto a que por ejemplo la actividad que hacemos desde el área ecosocial eh, no está circunscrita a Madrid y por tanto tiene una dimensión eh, amplia y nos movemos desarrollando actividades y planteando problemáticas que van más allá del ámbito de Madrid pero la actividad educativa y los centros exclusivamente están en la Comunidad de Madrid. Hay tres centros, dos en la ciudad en la capital y otro en otro municipio cercano a la ciudad y son los eh, tres únicos colegios que dispone actualmente en la fundación. Su origen es en la Comunidad de Madrid, su desarrollo básicamente es en la Comunidad de Madrid, pero su proyección, digamos, sobre todo desde el ámbito de la reflexión, es ya para todo el mundo de habla hispana, básicamente. Esa es por lo menos nuestra vocación. Tenemos eh, como fundación, dispone de un patrimonio propio, fruto de la, de la trayectoria fundamentalmente inmobiliaria que desarrolló en el pasado, y con ese patrimonio se consigue cubrir parte de los costes de funcionamiento ordinario de la fundación, a lo que se añade, pues ingresos excepcionales o adicionales que se puedan captar a través de la formulación de proyectos. El ámbito educativo, sin embargo, se autosostiene a través de los conciertos y de las cuotas voluntarias que puedan aportar las familias para poder desarrollar la originalidad del proyecto. La Fundación es, son, es una fórmula jurídica que, que muestra claramente que no tiene una, eh, que tiene una finalidad social y no tiene un ánimo de lucro, pero que sin embargo no tiene una estructura democrática. Por definición, la propia estructura de una fundación no es democrática. ¿Por qué? Porque hay un órgano que concentra todo el poder, que es el patronato. El patronato y los patronos y patronas es el órgano político con capacidad de decisión. Eh, con la capacidad de decidir sobre las cuestiones trascendentales de la Fundación. Y luego lo que hay son estructuras ejecutivas o, que, que llevan a cabo y desarrollan las líneas, los planteamientos que eh, emanan del patronato. Entonces, esa tensión la vivimos internamente porque nosotros defendemos eh, pues una participación social, una democracia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones, de, la, de los lugares de trabajo, etc. ¿no? Entonces, jugar con, con la fórmula de, jurídica de una fundación que no te lo permite, pero con la vocación de querer garantizar la máxima participación e implicación de todas las personas, pues hace que vivamos muchas veces la sensación de se nos consulta, pero al final no se nos hace del todo caso. ¿no? porque no puede ser de otra forma, ¿no? en la estructura de la que, hemos, de la que nos hemos dotado. ¿no? Y esa es un poco, digamos, una vivencia eh, interna en clave de tensión que tenemos cotidianamente. Son personas físicas, ¿eh? sí. y, y, y, una de, y, desde, y desde hace ya tiempo, es decir, desde el momento en el que se rompe, digamos, con, se evoluciona hacia lo que es actualmente la fundación y la entendemos como la entendemos ahora, se tuvo muy claro que había que preservar la radical independencia de la fundación. No podemos depender de ningún grupo empresarial, de ningún partido ni de ninguna confesión. Por lo tanto, el patronato está formado por personas físicas y esas personas físicas no vienen en nombre de a título personal, porque consideran que el proyecto merece la pena eh, y, y se comprometen a título personal con ese proyecto. ¿no? Siempre desde los valores de la fundación, que no los ocultamos y que los ponemos en conocimiento público a través de nuestros documentos, a través de nuestra práctica y a través de nuestras declaraciones. Y, y, pero, pero la radical independencia tiene que estar garantizada. No somos una fundación de una organización política ni de ninguna confesión y mucho menos de poderes o grupos empresariales o económicos. La fórmula de las fundaciones, ya hemos comentado anteriormente que es un poco problemática para insertarla con pleno derecho en el ámbito de la economía social y solidaria. ¿no? porque son entidades sin ánimo de lucro y en este sentido responden perfectamente a lo que podría ser, digamos, uno de los rasgos de la economía social y solidaria, pero tienen eh, ciertos problemas en cuanto a su estructura organizativa, ¿no? y, y el grado de participación y democracia interna de, de las propias fundaciones. ¿no? Pero nosotros como tenemos la vocación de querer eh, participar activamente e implicar lo máximo posible, hasta donde nos... Eh, lo digo porque eh, es hasta donde te deje, nosotros... Las fundaciones dependen del protectorado de fundaciones, ¿eh? el protectorado de fundaciones te marca los límites del juego. Entonces, pues tú puedes decir, no, no, yo como fundación quiero llegar más lejos. No. Usted puede llegar hasta aquí. Y eso, hasta que no se cambie, digamos, la estructura eh, jurídica, pues, pues, pues es así, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es, eh, nosotros nos sentimos muy a gusto dentro de lo que es el ámbito de la economía social y solidaria y todas las organizaciones que la representan, ¿no? como puede ser el caso de REAS o el mercado social en el caso de Madrid, que es, digamos, la, en, en la Comunidad de Madrid, el mercado social es lo que representa REAS Madrid, REAS Comunidad de Madrid, ¿no? Formamos parte de, de, de ese espacio, y nos sentimos partícipes de ese espacio y construimos ese espacio. Es una fundación que yo eh, ya la conocía fundamentalmente porque en el ámbito de la economía había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España. ¿no? ¿Por qué había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España? Bueno, pues porque algunos de sus patronos, concretamente uno de sus patronos, que luego ha sido durante muchos años presidente de la propia fundación, eh, era un profesor de la Universidad Pública Española, de la Universidad Complutense, eh, que se movían en el ámbito de la heterodoxia. ¿no? Eh, desde el ámbito propio de la universidad, junto con otros heterodoxos, quisieron promover ese espacio y encontraron en la fundación el apoyo inicial para poderlo impulsar. Por lo tanto, también eh, ha sido pionera la fundación en el impulso de la economía crítica, de la economía heterodoxa en este país, en España. ¿Mm? Eh, y, y ya digo, yo, yo los conocía... Eh, no tanto por, por el CIP y por la revista Papeles, que ya cuando yo era estudiante ya funcionaba, que también, sino porque me interesaba especialmente una colección de economía crítica que lanzaron en aquella época, ¿no? y en mi época de estudiante pues, era como un balón de oxígeno, de decir, anda, pues, si se, hay, hay otra forma de, de tratar, eh, de, de, de abordar la economía y, de, y de, de tratar los temas y las problemáticas que se abordan eh, o que se deberían abordar en una facultad de economía, ¿no? yo así lo conocí, de tal manera que cuando luego fui a hacer el doctorado, eh, me preocupé muy mucho de ir a hacer mi tesis doctoral en el departamento donde estaban algunos de los que se movían en el ámbito de esa heterodoxia. Y concretamente eh, tuve la suerte y la fortuna de encontrarme con el patrón de la fundación, que finalmente fue mi director de tesis. ¿no? Y de todas esas eh, peripecias e inquietudes compartidas pues, surgió... Eh, con el tiempo porque yo luego me vine a dar clase aquí en la Universidad de Valladolid, pero finalmente terminé recalando en la fundación eh, bueno, pues porque ya había mucho camino recorrido, mucha trayectoria y mucho compartido con la actividad propia que estaba desarrollando la, la fundación. ¿no? Y esta vía digamos, económica ¿no? pues también estaba presente ya desde entonces en la FUE. Llegamos a estos tres ámbitos eh, a partir del 2006, haciendo una, eh, parándonos a pensar a decir, oye, es cuando yo entro. Eh, yo entro en el 2007 ya, digamos, formalmente como director de área pero entro eh, en el verano del 2006 para, con otros compañeros, dar vueltas a cómo podemos plantear eh, en nuestra el ámbito de la reflexión y el debate dentro de la Fundación eh, sabiendo que veníamos de un del del centro de investigaciones para la paz, donde se habían incorporado los elementos de, de, de ecología y de, y de calidad democrática, pero, pero, pero no anunciados de forma explícita sino que estaban siempre presentes un poco en la propia trayectoria de, de los centros de investigación y de educación para la paz. Y lo que planteábamos ahora era, vamos a hacer un, una parada y vamos a ver por dónde van las cosas ahora en el año 2006. ¿no? Y en el 2006, la realidad viene marcada por la crisis ecosocial, entendida como crisis sistémica. Y a partir de ahí... Eh, decimos, esto hay que, que reformularlo y lo reformulamos inicialmente como CIP ecosocial y ya metimos la palabra ecosocial y posteriormente como área ecosocial para darle una entidad de área y no como una especie de entidad eh, satélite a la propia fundación sino como ya elemento que pudiera permear la propia identidad de la fundación y, y entonces decimos, bueno, y pero ¿cómo concretamos esto de lo ecosocial? Y dijimos, hay que construir tres referencias, tres marcos de referencia para que no... Pivotemos todo el discurso sobre, por ejemplo, el ámbito de la sostenibilidad, negando las repercusiones y las consecuencias que sobre la cohesión social o sobre la calidad democrática puede tener problemáticas que solamente poniendo el foco en la sostenibilidad ¿no? eh, se nos puedan escapar. Porque, a ver, la cuestión es, ante la crisis ecosocial, ¿cómo salimos de esta? podemos eh, salir, pero con un proceso de deterioro radical de, la, de, la, de las democracias. ¿no? Es decir, procesos de, de, de austeridad impuestos, por ejemplo, desde arriba, pueden eh, barrer por completo con los procesos de participación democrática y de respeto a los derechos humanos. Lo mismo con la cohesión social, y lo hemos visto ya en los últimos años, después de haber hecho es, esa reflexión, por ejemplo, con los chalecos amarillos. ¿no? Es decir, vale, muy bien, impuestos al diésel. Vale, fantástico desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero ¿sobre quién recae eso? ¿Con qué, con qué lectura hacemos esta imposición que en principio es positiva en términos medioambientales, pero que recae en sectores sociales muy, ma muy machacados, populares, que no tienen alternativa ante el incremento de los precios de transporte que ellos van a experimentar como consecuencia de la elevación de la tasa de, de los impuestos de días. ¿no? Entonces, cohesión social, calidad democrática, Sostendría, si no van de la mano, nos podemos equivocar por completo a la hora de abordar cualquiera de las problemáticas. ¿no? Y esa era un poco la intuición que, eh, que subyacía digamos, a la reflexión que hicimos entonces. El 2015 es cuando se formula el proyecto integral de la Fundación por primera vez, ¿no? que consiste en, en, en, en volver a, a, a acreditar digamos, la identidad de la Fundación sin perder toda su herencia y todo, eh, digamos, su ADN, pero adaptándolo y actualizando los tiempos que corren ¿no? y viendo la experiencia que habíamos recorrido en los últimos años. Y la experiencia nos mostraba que había eh, que reformular, digamos, un poco la identidad de la fundación en términos ecosociales eh, como una entidad preocupada por la justicia social, la cohesión, por la sostenibilidad y por la calidad de la democracia ante los riesgos y las amenazas que vemos continuamente que, que vive y que padece y que solo tendríamos que hacer a través de la acción educativa y a través de la acción ecosocial en el ámbito de lo que, de lo que es la reflexión y el debate y la investigación eh, en las problemáticas ecosociales. ¿no? Eso nunca había estado formulado así en la Fundación, hasta el punto de que pudiera impregnar los propios estatutos y toda la imagen o la marca, ¿eh? si lo queremos denominar así, de la institución. Ese es el momento en el que lo ponemos negro sobre blanco, lo, lo debatimos internamente y lo interiorizamos como institución no exenta de tensiones y problemas, porque cada uno lo interpretamos de una manera. ¿no? Y ese juego de interpretaciones luego se puede convertir tanto en una fuente de tensión como en un conflicto enriquecedor, en la medida en que ponemos de manifiesto distintas maneras de interpretar lo mismo, que nos puede conducir a consensos novedosos o síntesis que no habíamos planteado inicialmente y que resultan mucho más interesantes que los las formulaciones iniciales. ¿no? Por ahí va la, la reformulación del 2015. Nosotros defendemos, de, nosotros defendemos que hacemos escuela pública. Que nosotros lo defendamos no significa que la gente nos diga sí, pero no, no, nos, digas, no nos cuentes cosas porque sois de la concertada. Y aquí conviene eh, mostrar con qué vocación nosotros hacemos la tarea educativa directa en un centro educativo. ¿no? Nosotros lo hacemos con la, la vocación de, de hacer una educación pública. Y la educación pública es una educación que no discrimina. Es una educación que garantiza la accesibilidad de las personas que quieren cursar y desarrollar la educación en esos centros. Por lo tanto, tiene que haber barreras de entrada, barreras económicas. Para poder entrar tiene que estar bien financiada, tiene que estar garantizada con fondos públicos. Tiene que ser una educación laica, donde todas las creencias quepan sin exclusión. Es decir, que se respeten las creencias, sencillamente. No tiene que imponerse ninguna. Tiene que ser una educación democrática, donde el alumnado donde el profesorado tenga algo que decir. ¿Eh? En fin, esos son los rasgos de la educación pública. Otra cosa es que en la educación pública en nuestro país básicamente haya estado garantizada por la educación estatal. ¿Por qué? Porque veníamos de donde veníamos, porque el monopolio de la educación en, el, en este país era de la iglesia. Y La única forma de garantizar los rasgos de la educación pública era a través de centros de titularía estatal. Y esa eh, historia de este país hay que conocerla y hay que ser bien conscientes de ella. ¿no? Eh, ¿Pero eso significa que no pueda existir una educación pública de la que se responsabiliza también la sociedad civil? ¿O el conjunto de la sociedad? Pues yo creo que sí. Es decir, el Estado debe proveer la garantía de los servicios de educación pública, pero no necesariamente tiene que prestarlos a través de la figura de un funcionario, de un maestro o de un profesor eh, que ha sacado una posición, sino que puede comprometer también a la sociedad siempre y cuando no quiera lucrarse y nosotros en principio somos una entidad que no tiene ánimo de lucro en un proyecto educativo de carácter público pero desde eh, una titularidad que no es la, la estatal. ¿no? Nosotros eso es lo que defendemos. Hay, habría eh, tres tipos de, de, de centros. ¿no? El, el garantizado por el Estado a través de su titularidad, los centros públicos. Luego habría, en su, en, como, como en, en las antípodas, los centros privados, es decir, aquellos en los que el Estado poco interviene, únicamente a, a nivel de curricular, para poder reconocer, digamos, la enseñanza como enseñanza oficial lo que se hace, pero que se lo ventilan todos los propietarios de ese centro. Pues son estrictamente privados. ¿vale? Y luego hay unos centros que se sostienen con los fondos públicos, que aquí llamamos centros concertados. Entonces, eh, se financian con lo público, hacen lo que eh, vienen a hacer los centros de titularidad estatal, pero no son de titularidad estatal, son de titularidad privada, en manos, por ejemplo, de una fundación, como es nuestro caso, o en manos de una congregación religiosa, como es el caso de la mayor parte de los centros religiosos. Esos centros tienen que ajustarse a lo que es la normativa, no pueden decir, yo me salto eh, las leyes educativas y hago lo que me da la gana. No, tienen que ajustarse a la normativa, aunque pueden desarrollar un proyecto de centro propio. ¿no? Y esas serían las tres modalidades que hay en España, privado, concertado y público. No, son eh, personal de la Fundación. Los paga la Comunidad de Madrid. La, la, la administración en, eh, está descentralizada en España, ¿no? de tal manera que eh, es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas la educación. ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid, que es donde están ubicados los centros, eh, pagan a los profesores a través de la fundación. Nosotros recibimos como consecuencia de ese concierto, pagamos a los profesores, pero ellos no son funcionarios de la, de la Comunidad de Madrid, son personal de la fundación. Cualquier niño y cualquier niña puede entrar. ¿Qué ocurre? Y en esto hay que ser muy claro. Que los fondos que financian la educación concertada en España cubren el 60% de los costes. Si haces el conjunto de los costes, nosotros lo hemos calculado para nuestros centros, lo que recibimos de conciertos es el 60%. Si nosotros queremos desarrollar el proyecto educativo de FUEN, nos falta eh, fondos para poderlo desarrollar. Entonces, eh, hay la posibilidad de unas cuotas voluntarias por parte de las familias para poder eh, llevar a cabo ese proyecto educativo. ¿no? Entonces, ¿eso es una barrera de entrada? No, porque si una persona no puede pagarlas, no, no se le exige eh, No va a haber una, una reprimenda o una, una, un castigo ¿no? Por, porque no lo pueda pagar. De hecho, los propios colegios han articulado mecanismos de solidaridad de tal manera que se puedan atender las necesidades de, de todas las familias eh, con una bolsa, de tal manera que aquellos que lo, sí pueden eh, hacer frente a las cuotas necesarias para que el proyecto de la Fundación salga adelante, pueda servir para compensar a aquellos que por una coyuntura, a lo mejor, eh, han podido afrontarlo durante mucho tiempo y de pronto no lo pueden o porque... En ese momento tienen varios hijos y no solamente uno en, en los centros educativos. Entonces se establecen también internamente mecanismos de solidaridad para intentar evitar, otra cosa es que luego ocurra que en algún momento alguien haya podido decir, pues yo no he podido acceder por las circunstancias que fueran, pero sí si se detectan, hay mecanismos de solidaridad interna dentro de los tres centros ¿eh? y eh, hay un mecanismo de voluntariedad y no obligatoriedad sin ningún tipo de, de consecuencias para aquellas familias que no puedan afrontar el pago de las cuotas. Ya, sabe, ya sabemos todos y todas que los centros dependen mucho del sitio donde estén ubicados. Cuando los centros de la fundación se construyeron y ha habido cinco colegios, solamente tenemos tres, pues se ubicaron en las barreras que la propia fundación impulsó y donde había carencia de servicios educativos. Y eran barreras populares, pero lo que hace 50 años o 40 años era una barrera popular, con el tiempo se convierte en una zona privilegiada de Madrid. Entonces, tenemos colegios con... Eh, ese. Eh, perfil social muy diferenciado. Tenemos todavía un colegio eh, con un perfil social muy popular, de clases populares, donde existe toda la diversidad propia de los barrios de clases populares. Hay, sin embargo, otro centro que con el tiempo se ha convertido en un lugar que podríamos llamar de clase media bien situada y bien posicionada y, por lo tanto, el tipo de alumnado que nos encontramos puede ser desde hijos de la farándula a hijos de cargos políticos, etcétera, ha sido un colegio por el que ha pasado, digamos, buena parte de lo que entre domiñas podríamos llamar la progresía madrileña. Y hay otros eh, colegios que ahora mismo, uno que está fuera del propio municipio de la Comunidad de Madrid, que eh, está en Rivas Vacia Madrid, pues, que refleja la realidad social de lo que es, es ahora mismo Rivas Vacia Madrid. ¿no? Entonces, un elemento determinante de la diversidad de un centro es donde está ubicado. ¿no? y lo que ocurre es que la escuela pública de titularidad estatal garantiza esa escuela en todo el ámbito de una ciudad y en, en, sin embargo las fórmulas de la concertada y de la privada tienen la curiosidad de que siempre localizan eligen las localizaciones ¿no? y entonces suelen localizar en espacios extremadamente homogéneos de clase media alta de clase con mucho ¿no? entonces bueno, eso es el elemento determinante. Yo no tengo tan claro ¿eh? que lo que se enseñe eh, y la enseñanza en la fundación sea eh, radicalmente distinto de la enseñanza básica de la escuela pública en sus aspectos fundamentales. Lo que sí que hay es la voluntad de querer innovar permanentemente. Y en esto la Fundación sí tiene una larga trayectoria. ¿eh? Eh, ha sido un, un semillero de gente que le ha dado vueltas a la práctica educativa desde, desde el principio. ¿eh? Y buena parte de las leyes educativas eh, están inspiradas y participadas por gente que ha estado vinculada a la Fundación. Y hablo de las leyes educativas que podemos llamar progresistas, ¿no? de la... porque claro que gobierno ha venido con sus propias leyes educativas. ¿no? Eh, me estoy refiriendo a las que pusieron un poco cambios sustanciales en el modelo educativo que, venía, eh, que se venía heredando en este país, ¿no? desde, desde la época de la dictadura. ¿no? Entonces, eh, hay una singularidad en relación con la innovación educativa. Es decir, es, porque está presente, está en la cultura propia de la fundación en el ámbito educativo. La práctica eh, también es una práctica que pretende ser innovadora, pero donde eh, uno percibe que, que no es exclusivo de la fundación, sino que hay otros espacios de la escuela pública y también de la, la escuela concertada donde se están innovando en la, en la misma medida. Metodologías, planteamientos, en fin. En el momento actual hay una originalidad, sin embargo, que es la preocupación que tenemos por eh, ecosocializar el currículo. Entonces, tratar de traducir y de reformular sin salirnos del currículo y de la normativa establecida por el Ministerio, eh, componentes y enfoques y problemáticas que están omitidas normalmente y que nosotros hemos incorporado a través, a través de este proceso. Eh, no, no, no editamos libros de texto porque digamos que, que el libro de texto está... Eh, eh, en, la, en el modelo de enseñanza de este país ha sido una enseñanza a partir de los libros de texto. Y el modelo de enseñar a partir de los libros de texto es como que no nos va. ¿no? Lo que tiene que haber es herramientas y materiales eh, al servicio de las metodologías y de una práctica educativa determinada. ¿no? Y lo que hacemos son materiales. Materiales que, que tienen también su propia metodología de implantación, ¿eh? combinando distintas asignaturas en un periodo determinado, en torno a una problemática, etc. ¿no? Que se eh, asocia a los contenidos que hay que impartir, pero que eh, combinan eh, disciplinas, aproximaciones muy dispares, ¿no? en un periodo muy acotado, a través de una secuencia determinada. Entonces, más que un libro de texto, son materiales al servicio de la práctica docente. Hay una librería virtual, sí, donde se pueden adquirir todos estos materiales, además del de resto de publicaciones que hacemos desde el otro área, desde el área ecosocial, que es la área en la que yo estoy, que son revistas, libros, tenemos una colección de libros de economía heterodoxa que llamamos ahora Economía Inclusiva y que en su momento llamamos Economía Crítica, y entre ambos, ambas colecciones tuvimos otra de Economía Crítica y Ecologismo Social y también eh, el resto de materiales que hemos ido editando. ¿eh? Eh, informes sobre la situación del mundo, eh, eh, el estado del poder, en fin, tenemos los materiales que vamos publicando en nuestra labor editora, pues también están en, en esa librería. ¿Un comedor escolar? Eh, era un ámbito donde normalmente no prestaba mucha atención, y parecía que tampoco era, a pesar de que estaban dentro de los colegios, que no era un ámbito de educación, o un ámbito educativo, o que la educación terminaba en el momento que los chavales salían de la, del aula y si iban a comer, pues iban al comedor y, y a gritar y poco más. ¿no? Bueno, pues no, es un espacio educativo también, el comedor escolar, y en cuanto a que es un espacio de educación, eh. Bueno, porque no, no, no nos ponemos a pensar qué dieta es la más recomendable para un chaval... Mmm, ...después de haber estado en un aula cinco horas, dale que te pego... ...y que sale con... ¿no? ¿Qué dieta es la más adecuada? ¿Qué dieta es la más adecuada para él, para su salud, pero también para la salud del planeta, por ejemplo? ¿Por qué no vamos a plantearnos cuando lo estamos reflexionando dentro de la fundación... ...que hay que suscitar que, que la responsabilidad del modelo alimentario actual... Es buena, es, en buena medida es responsable de la insostenibilidad del mundo en el que vivimos. ¿no? Esa reflexión sobre la alimentación y los elementos de la cotidianidad nos conduce a que la traslademos a todos los ámbitos sobre los que tenemos capacidad de intervención e influencia. Y el comedor no deja de ser uno de ellos. Ese es el proyecto de los comedores. ahí eh, ha habido que eh, ir viendo las eh, problemáticas específicas de cada uno de los centros, que venían heredadas, porque tú tienes una empresa de catering contratada, entonces esa empresa de catering funciona con sus propios criterios, y llega un momento en el que hay que renovarlo, o hay que imponerle, el, digamos el pliegue de condiciones del servicio que tú quieras recibir. Y entonces hay que negociar, oye, pues tiene que haber determinados componentes, tiene que haber menos carne, tiene que haber menos pescado, tiene que haber un día libre de lo que sea ¿eh? en función del de, eh, el proyecto que se ha diseñado. ¿no? Un proyecto que además tiene que trascender eh, al, al propio comedor porque tiene que convertirse en algo que llegue a las familias y que las familias consideren que que es lo más adecuado para sus hijos y es la contribución al, a la mejora del planeta. Eh, el, los circuitos tienen que ser cortos porque sería completamente incongruente pensar que una dieta dieta de nuestro contexto cultural, una dieta mediterránea, puede hacerse importando productos de, a 2.000 kilómetros, tienen que ser productos de la zona, productos de proximidad... Sí, claro. Nosotros en el proyecto FUEL no solamente tenemos la intención de desarrollarlo internamente, sino de compartirlo y hacerlo en compañía de mucha más gente. ¿no? Probablemente esa pregunta es que eh, plantearla en un claustro de, un, de una escuela pública. Eh, ¿Por qué hay tantas dificultades para que el funcionariado, eh, se ponga de acuerdo eh, en un proyecto de centro ¿no? y pueda asumir lo que otros centros están haciendo o puede inspirarse en lo que otros están haciendo, eh, podría perfectamente si quisiera un centro. Lo que pasa es que la escuela pública está maltratada fundamentalmente también por la contratación temporal. Es decir, donde más precariedad hay son las administraciones públicas, que es una cosa que no se sabe de este país. Las administraciones públicas es un foco de precarización de gente que no accede todavía a su plaza de funcionario y, y está en temporalidad, eh, en, en provisionalidad permanente ¿no? durante, durante mucho tiempo. Entonces, claro, ¿qué ocurre en los colegios? Pues que en los colegios eh, circula con mucha facilidad el profesorado. Es decir, un profesorado bien asentado, que es el que a lo mejor puede tener una visión más de futuro, por lo menos una visión de cuatro o cinco años, para poder hacer un plan estratégico donde se pueda desarrollar un proyecto de centro, pues, pues, pues muchas veces se encuentran con esas dificultades. Pero yo no, no te podría hablar por lo que les ocurre en los centros públicos. Papeles es una revista que nace en el año 1985 y nace con... Siempre ha, ha, ha permanecido en la cabecera de Papeles, pero eh, sin embargo ha tenido cuatro etapas. Si inicialmente se llamaba Papeles de Paz, Ecología y Desarrollo, o Papeles para la Paz, luego pasó a llevarse Papeles de Relaciones Internacionales, en fin, distintas. Actualmente se llama Papeles pero le hemos puesto de relaciones ecosociales y cambio global. ¿no? Entonces, ha tenido su evolución, no podía ser de otra forma, son muchos años, desde el 85 hasta el momento actual, pues con, con más de 35 años de historia, pues como, como, como todos los colectivos y todas las personas, pues de pronto eh, tu, tu forma de presentarte y, y tus preocupaciones y tus, tus intereses varían ¿no? a lo largo del tiempo. Pero ha mantenido eh, su personalidad, todo el mundo que haya conocido desde sus inicios la revista Sabe que es una revista de ciencias sociales de carácter crítico, con vocación transdisciplinar, donde ha ido abordando las grandes problemáticas y tendencias de nuestro tiempo. Pero como estas han cambiado, pues nos hemos ido ajustando a, lo que se ha ido produciendo, a los cambios que se han ido produciendo en la realidad. ¿no? En el momento actual, desde el año 2006, que pasa a llamarse Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, su problemática... Eh, la que refleja y, y el enfoque con, lo, con que aborda esa problemática es reflejo fiel de lo que se plantea la fundación. Y por lo tanto, ¿qué referencias temáticas son las que aborda? La sostenibilidad, la cohesión social y la calidad democrática. ¿Desde qué perspectiva lo hace? Desde una perspectiva ecosocial, una perspectiva crítica, una perspectiva interdisciplinar... ...para poder abordar las distintas problemáticas que a lo largo, desde el 2006 hasta el momento actual, se han producido. Y casi todas creo que en buena medida las hemos reflejado a través de los números de la revista. Esta revista es un espacio de, de encuentro también. ¿Quién puede escribir en papel? Todo el mundo. Todo el mundo que tenga algo que decir que crea que tiene algo que decir con fundamento respecto a las problemáticas que estamos planteando. ¿no? Sabiendo que es una revista orientada fundamentalmente a público universitario, estudiantes, profesores, investigadores. Es decir, estamos haciendo una revista para, para, para gente que está estudiando la secundaria. Probablemente todavía no tengan las claves para poder interpretar las cosas que ahí estamos desarrollando. Tal vez ya los últimos el último curso de bachiller, o, eso, fundamentalmente, perfiles activistas, gente pues, que, que, que está inquieta y sensible a los grandes problemas de la sociedad, que salió hace tiempo de la universidad pero que quiere todavía seguir indagando en la realidad social y la gente de las universidades, estudiantes, profesores, investigadores. Entonces, es un espacio de encuentro. Cualquiera puede participar como lector, pero también eh, como, como autor o autora. ¿no? Eh, y y, y esa es eh, la vocación de la revista. Encontrémonos. ¿Y cómo nos encontramos? Sugiriendo, ofreciendo, eh, leyendo. Eh, adquiriendo el número de papeles, eh, nosotros queremos que una persona se entienda no como cliente, sino como un, una persona que apoya a un proyecto. ¿no? Pero, pero claro, eh, eh, por eso le ponemos precio. ¿no? Le ponemos precio inicialmente, ¿eh? porque los números, los cuatro últimos números más recientes, los correspondientes al último año, digamos que solamente se pueden adquirir a través de librería. ¿no? Aunque también puedes comprarlo. Eh, como formato eh, no necesariamente en papel, como en, en formato digital, ¿no? pero hay que adquirirlos. Pero a, a partir del primer año los liberamos, por lo tanto, toda la larga historia y el archivo de papeles está accesible gratuitamente para quien quiera consultarlo, ¿no? solo que con este doble juego para mantener también la viabilidad del proyecto. A ver, yo me eh, identifico con el campo de la economía. El problema es que no me identifico con todos los enfoques que, eh, con, los que, con los que se aproxima convencionalmente u ordinariamente la gente al campo de la economía. ¿El campo de la economía cuál es? Ese sería, ¿no? Es decir, ¿a qué se dedica un economista? Porque en otras disciplinas las cosas están más o menos claras. ¿A qué se dedica un químico? Pues, pues, a, pues al estudio de, de la composición eh, de, de, de la materia, ¿no? A la física, pues, pues, a, pues, pues al estudio de la... El físico es el que estudia la física de, de la realidad, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el economista que estudia la economía, sí, pero la economía, ¿cómo es definida? Pues desgraciadamente la economía... Eh, en los tiempos que corren se define a partir de un método, de una forma de aproximación. Es, es, pero no tanto hay una aproximación sustantiva como una aproximación formal, porque es, eh, el economista es aquel que hace economía según el paradigma eh, neoclásico, que es un paradigma centrado en los procesos de elección racional de unos sujetos eh, a los que eh, se le establecen una serie de restricciones ¿no? y que tiene que elegir entre el uso de unos recursos que supuestamente que son escasos, ¿no? entre unos eh, fines que normalmente vienen dados. ¿no? Bueno, pues eso es la economía en términos formales y así se, de, se define toda una disciplina. ¿no? Cuando lo más normal hubiera sido definirla con carácter sustancial diciendo, bueno, es una. Es un campo, una disciplina eh, que aborda el estudio de la actividad económica. ¿no? ¿Y cuál es la actividad económica? Pues la producción de bienes y servicios, la circulación de esos bienes y servicios, intercambio para que lleguen a unos consumidores los puedan consumir y así puedan cubrir y satisfacer sus necesidades en un momento determinado. ¿no? Eso que es, por tanto, un juego de producción, intercambio y consumo, eh, orientado al bienestar de una colectividad en un momento determinado, que sería lo que da sentido a la propia economía, queda desplazado por el método con el que te aproximas, que es uno entre otros muchos posibles y, y así ha quedado, digamos, la historia. Entonces, ¿a qué me dedico yo? ¿Qué campo? Pues yo entiendo la economía en su, en su, en su en sentido sustancial. <coughs> y, ¿cómo me aproximo? pues tratando de hacer mayor justicia al estudio de ese campo de investigación, pero no poniendo la carreta delante de los bueyes, eligiendo primero el método de aproximación, el enfoque, y posteriormente definiendo todo en función de ese enfoque. Claro, porque además el método concreto que se ha elegido es un método que en aras de la formalización y de la utilización de todas las herramientas matemáticas y estadísticas a nuestra disposición, sustrae por completo los elementos sociales que son inabarcables, inmanejables muchas veces con esas herramientas. ¿no? Entonces lo que no queda dentro de lo tratable ya es eh, eliminado por completo de la reflexión. Y entonces pues, nos encontramos con las paradojas de, siendo una ciencia social, sin embargo, no queda incrustada en la, en la reflexión el componente social y mucho menos el biofísico. ¿no? Aparece como comida de piedra en todos los modelos una cosa que llaman tierra, ¿no? que es la trama de la vida, la biosfera y todo, queda reducido a una mercancía y, y a un factor productivo al mismo nivel que otros factores productivos como es el capital. E incluso el propio trabajo que también es mercantilizado y considerado como otra mercancía intercambiable y complementaria, a, a, insustitutiva, ¿no? A, perdón, no complementaria, sino sustitutiva de otro, factor de, de otro factor productivo como es el capital. De tal manera que en los modelos se da una cosa tan curiosa que, bueno, es que la gente... Entiende perfectamente, pero a los economistas no son capaces todavía de entenderlo, ¿no? Bueno, digo, determinados economistas, ¿no? Que es el hecho de que no se puede sustituir, eh, hay un elemento de complementariedad y no de sustitución entre factores productivos. Es decir, que, que si tú quieres eh, ir a pescar, ¿eh? Eh, bueno pues y hay un banco de peces determinado, porque metas muchos más eh, barcos pesqueros, no vas a conseguir mayores capturas porque la, el nivel de capturas va a estar determinado fundamentalmente al final del todo por el banco, por, por el banco de peces. ¿no? Entonces si lo hay esquilmas, tú imagínate un océano, un océano esquilmado, no, no puedes sustituir digamos, eh, la tierra, eso que sería el factor tierra, que no es sino los, los océanos con toda su riqueza, por, por más capital. No son factores que se puedan sustituir, son factores complementarios. ¿no? Bueno, eso lo entendemos eh, desde el que estamos en el colegio. ¿no? y Sin embargo, luego construimos modelos que olvidamos por completo estas historias y que consideran que los elementos son sustituibles. Que se nos acaban los bosques, encontraremos otra forma de sumidero de los gases de efecto invernadero o de que acabamos con la biodiversidad, inventaremos una tecnología... ¿Qué, qué tipo de disparate hemos formalizado y cómo es posible que desde ese enfoque y siga teniendo vigencia ese enfoque se hayan construido eh, interpretaciones de esa, de esa, de esa naturaleza. ¿no? Yo no me muevo ahí, es decir, eso, esos esquemas afortunadamente son inválidos para poder eh, estudiar con carácter sustantivo qué es la actividad económica y todas sus repercusiones como realidad integrada Dentro de un sistema natural y de un sistema social, desde una perspectiva sistémica, donde se tienen en cuenta todas estas articulaciones, donde se ve que dentro de, de los sistemas naturales están los sistemas sociales y dentro de los sistemas sociales hay una cosa que se llama el subsistema económico, desde ahí y con ese punto de partida yo es donde me muevo. Primero, que no toda la comunidad de economistas eh, claudicante de semejante disparate. Y segundo, eh, la comunidad de economistas es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, bueno, se ha construido un determinado modelo de, de universidad y de enseñanza de la economía que es funcional a estos intereses. A ver, sobre este tema cabría hacer una reflexión, por si sirve, y para poder interpretar la pregunta que, que, que me haces, y es... Es que la enseñanza, básicamente, es un mecanismo de reproducción del orden establecido. Empezando por la escuela. Es decir, antes hemos hablado de la escuela. Pero la escuela eh, puede convertirse fundamentalmente en... Eh, y suele responder, precisamente, a, a, a la realidad social. Es decir, ¿qué tipo de escuela queremos? Normalmente, pues cada periodo histórico, la que necesitamos en ese momento. Y cuando necesitamos formar a los trabajadores porque ya no estamos en una sociedad donde se formaba en el ámbito del, de, de, los, de los oficios, ¿no? es decir, estaba el aprendiz del oficio y el maestro dentro del mundo artesanal, que era la escuela de, de, de entonces, ¿no? o para formar clérigos, o formar determinados miembros de la administración pública, ¿no? Bueno, pues cuando necesitamos, porque estamos ya transitando hacia la sociedad industrial y, y, y un cierto grado de cualificación de unas masas de trabajadoras más o menos, de forma más o menos homogénea, pues lo que se crean son escuelas donde se dan una serie de conocimientos básicos para que se puedan mover esos trabajadores que se van a insertar inmediatamente a partir de 14 años, 15, 16 años al mundo laboral. Luego pasan, pasan los tiempos, digamos, incorporamos ciertos elementos más integrales, una visión más humanista, pero en el fondo siempre la escuela es reflejo de una sociedad y la universidad también, si cabe, tanto más que la propia enseñanza obligatoria y, y, y dentro de, de la propia universidad la enseñanza de la economía, pues es reflejo de lo que ocurre. Entonces eh, la universidad está diseñada para que la carrera profesional de los docentes vaya por un determinado, por una determinada línea. Eso en todas las disciplinas y especialmente en la económica. Yo creo que muchos de esos disparates, la gente es consciente de ellos, pero no les resultan convenientes para su carrera profesional. Para poder hacer carrera profesional hay que hacer determinadas cosas. ¿no? Y aún así, digo no toda la comunidad eh, académica dentro del ámbito de la economía eh, comulga con eh, ruedas de molino. ¿eh? O sea que también hay... Mmm, Voluntad de ir incorporando la pluralidad de, de, de enfoques que a lo largo de la larga historia ya de varios siglos de esta disciplina se han ido eh, forjando y han ido surgiendo. Hay que plantear una batalla en, en la definición de los planes de estudio, y eso ya sabemos cómo se hace. Y, y la importancia que tienen, en el caso del español, por lo menos, los departamentos. Y cómo se ventilan muchas veces estas cuestiones, ¿no? como una especie de acuerdos, compromisos, eh, tejemanejes, ¿no? que tienen poco que ver con lo que podría ser el planteamiento de decir, oye, ¿cómo vamos a abordar el estudio de la economía? ¿no? Entonces yo creo que estas historias... ¿Eh? Si las vamos uniendo, vamos viendo cómo se han dado procesos de mercantilización y de penetración mercantil dentro de la propia universidad, eh, vemos cómo se han establecido los criterios de acreditación del profesorado, si vemos también cómo la propia y repito, eh, universidad es reflejo de los vientos mm, que soplan en la sociedad, pues todo eso se junta y, y el precipitado es que de forma hegemónica y casi monopólica, pues eh, es, hay una enseñanza monocorde con una sola clave y desde un solo enfoque. Pero seamos eh, conscientes de que esto ha empezado a ser contestado fundamentalmente por el estudiantado, por los estudiantes, que han dicho, eh, no queremos los mismos manuales eh, que nos habéis impartido durante las últimas tres o cuatro décadas. Estamos ya un poco hartos de, de los manuales al uso, ¿no? Y, y hay movimientos eh, de estudiantes que, se, que están haciendo eh, preciosos los propios profesores. ¿eh? También es cierto eh, digo que la propia universidad, a pesar de todo, existen ámbitos. ¿eh? Lo que pasa es que con un coste enorme para el profesorado que lo quiera impartir, porque no va a tener ningún tipo de reconocimiento. Y entonces, claro, cuando no tienes ningún tipo de reconocimiento, se puede estancar tu carrera profesional. Pero aún así, hay que reconocer el valor y la generosidad de ese profesorado que lo hace a través de escuelas de verano a través de seminarios, que muchas veces están a mayores de lo que es su carga de trabajo, ¿eh? y eso eh, a veces no lo reconocemos, porque no, no todo el mundo dentro de la universidad se, eh, bueno, pues tiene el mismo grado de obediencia y servilismo, y, y, y los que son rebeldes, pues también hagamos, hagámosle justicia. ¿no? Pues porque no es compatible porque el capitalismo democrático es un oxímoron. Y quien piense que eh, capitalismo y democracia van de la mano, primero es un ignorante de la historia y segundo mmm, tiene que argumentar profundamente el sentido de, de esa afirmación. A ver, el capitalismo eh, no tiene nada que ver con la democracia. Si uno piensa en lo que pueden ser los rasgos permanentes, característicos de este sistema social a lo largo de de los últimos años, los últimos, vamos a hablar del capitalismo contemporáneo, finales de, de, del 19 hasta, hasta nuestros días. ¿no? Ahí nos encontramos eh, mucha evolución, mucho cambio, si hay algo más versátil, no hay nada más versátil que el capitalismo, y nada que evolucione ni cambie con tanta rapidez. Pero, sin embargo, sus rasgos característicos son siempre los mismos, por lo menos para poder decir estamos y seguimos estando en el capitalismo. Y sus rasgos impiden cualquier práctica democrática real. ¿Por qué? Pues porque los rasgos sustanciales del capitalismo es propiedad privada de los medios de producción. Y privar es hacer que otra persona no tenga lo que uno tiene. Propiedad privada es eso. Privar y privada tienen la misma raíz etimológica. ¿no? Y privar sabemos que es dejar a una persona sin lo que yo tengo. ¿no? ¿Eso es relevante? Pues depende, ahora lo veremos. Otro rasgo fundamental. Eh, el, la fuerza de trabajo es básicamente asalariada, es decir, dependes de otro, ¿no? para que ofreciendo tu fuerza de trabajo obtener un sueldo con el que poder vivir, tus medios de vida dependen de que te vendas en cuanto a fuerza de trabajo. ¿no? Claro, formalmente es libre, es una fuerza de trabajo libre, porque no es esclava, no es servil, ¿no? pero también hay otra acepción de fuerza de trabajo libre que es, que está exenta, es libre, está exenta de los medios que le podrían garantizar su autonomía. Medios de producción o medios de vida. ¿no? Cuando se acercan los comunes, ¿qué ocurre? Pues que la gente se queda sin los medios de vida, los medios de subsistencia. ¿no? Los derechos constitucionarios que le garantizaban tener autonomía frente al, a los señores ¿no? que acercaron lo que era de todos. ¿no? Bueno, pues sí, soy libre, soy asalariado, pero no tengo forma de vivir más que vendiendo mi fuerza de trabajo a la en un proceso eh, que es completamente desigual. ¿no? Y en tercer lugar, nos encontramos con el papel de los mercados. Es desigual porque se hace a través de unos mercados, pero en el mercado hay relaciones de poder y no hay relaciones mmm, que podríamos llamar... E eh, depende, depende de cómo se configure el mercado. Es decir, los mercados ¿no? son expresión de posiciones de fuerzas. y si tú tienes la posición garantizada, pues el mercado funciona de una determinada manera y si está distribuido o está contenido, o está pues funcionará de otra, de otra manera, ¿no? Esos rasgos, eh, presencia de los mercados, fuerza de trabajo asalariada, asalariada y propiedad privada de los medios de producción, eh, bueno, se ha combinado. Son los componentes fundamentales del capitalismo. Se han ido combinando de distintas maneras. Ha dado distintos eh, procesos que llamaríamos formaciones sociales a lo, capitalistas a lo largo de, de, de la historia. Pero la clave siempre ha sido la misma y es, bueno, y de todo esto se genera un excedente. Y ese excedente, ¿quién se lo apropia el propietario de los medios de producción. ¿Y qué pasa? Eh, que no solamente se lo apropia, sino que decide sobre su, su uso. Porque la clave está en eso, en quién se apropia el excedente y quién lo utiliza. Y al final, quien realiza la inversión, es decir, la utilización del excedente, es el propietario de los medios de producción. Que hoy día puede ser múltiple y plural, porque todos somos accionistas. Podríamos decir, hasta el propio asalariado cuanto que sea accionista, puede en cierta manera considerarse también parte de, de este entramado de la propiedad de los medios de producción. Pero me da lo mismo. La cuestión es, quien decide sobre las cuestiones fundamentales de la vida de las personas, que eso es la inversión, es decir, quien decide cuándo, cómo y dónde se invierten las energías sociales, es decir, el excedente, es un particular. Es una decisión particular lo que va a afectar y va a tener consecuencias sociales y consecuencias ambientales. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Es imposible pensar... Que capitalismo y democracia pueden ir de la mano. Además, la democracia tal y como la hemos concebido es una democracia reducida exclusivamente al ámbito político, que se termina en las puertas de las fábricas, o en el ámbito económico. En el ámbito económico no hay democracia por ningún lado. Ya, pero se puede pensar en democracia sin que lo exista, exista en el ámbito eh, económico. Con que exista la concepción liberal que tenemos de democracia en el ámbito político sería suficiente. Bueno, no dejaría de ser también una concepción un poco de mediada o reducida de, de democracia. Luego, tanto si tenemos un concepto amplio como si analizamos profundamente el capitalismo, vemos que el capitalismo democracia, vamos, que no, que no casan por ningún lado. Y hablar de capitalismo democrático, como se habló en, en, en toda la década de los 80 y 90, fundamentalmente por el pensamiento neoconservador norteamericano, eh, no deja de ser un oxímoron profundo, ¿no? con unas eh, intencionalidades claras, ¿no? que era entonces tratar de, eh, de presentar eh, ese modelo frente a la alternativa que había al otro lado del mundo, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Bueno, eh, pues como bien dices, de forma confusa, se explica de forma muy confusa, porque no hay cosa peor que cuando empiezan a surgir etiquetas nuevas, que normalmente lo que hacen es reciclar lo que venía de, de antaño. ¿no? Eh, para empezar, yo creo que sería útil diferenciar lo que son prácticas de lo que son eh, desarrollos teóricos. Las prácticas las la, hace la gente, los desarrollos teóricos las pues hacen aquellos que tienen el privilegio de poder ser parar a pensar que a veces es la propia gente y a veces es el mundo académico entonces hay dos planos diferentes eh, eh, las prácticas de la economía social y solidaria eh, son múltiples y muy dispares eh, pero que surgen digamos, de la prevalencia de la praxis, de la iniciativa, de la experimentación permanente ¿no? en el ámbito de la, del, del, del, lo que podríamos llamar el pensamiento no se suele utilizar, y por eso no hay una asignatura, eh, aunque empieza ya a haber másteres y algunas... Eh, pero no, no, no un chaval o una chavala que entrara a la universidad dijera, yo quiero estudiar la asignatura de Economía Social y Solidaria. ¿no? Pues, pues es difícil que vaya a encontrar eso porque no es... No, no, no se encuentra, no tiene ubicación dentro de lo que podría ser los compartimentos disciplinarios propios de un plan de estudios dentro de la economía, porque tampoco hay una teorización. Es decir, hay una práctica que se ha iniciado, pero no se ha teorizado respecto a esa práctica, ni hay un marco teórico, ni un paradigma detrás de esa, de esa historia. ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos dos planos, porque en el ámbito de, de la elaboración lo que nos encontramos son enfoques, y una pluralidad de enfoques. Aunque hegemonice uno de ellos, digamos, todo, todo el ámbito de la enseñanza, de la investigación de la economía, sin embargo, eh, existen otros muchos enfoques. Esos enfoques, por simplificarlo, sería la ortodoxia frente a la heterodoxia, porque en cada momento es así. ¿eh? Es decir, la ortodoxia ahora eh, no era la de hace cuatro décadas. ¿no? Había otra ortodoxia y había otra heterodoxia. En grandes bloques sería ortodoxia frente a la heterodoxia. Y dentro de la heterodoxia, que es donde yo me muevo y donde la fundación digamos, se sentiría identificada, pues hay múltiples enfoques a su vez. Y muchos mmm, que no tienen ningún problema de incompatibilidad mutua, solo que eh, dialogan poco. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, desde la Fundación estamos eh, propugnando lo que llamamos el enfoque inclusivo o integrador. Es decir, que el enfoque ecológico, la economía ecológica, el, la economía feminista, la economía política o la crítica de la economía política, todas las tradiciones eh, críticas desde el institucionalismo hasta el marxismo, etcétera, etcétera, eh, se junten y dialoguen, y piensen en cómo pueden eh, sumar sus miradas para no restar complejidad a la realidad que vivimos, sino para poderla expresar, eh, explicar de forma más cabal. ¿no? Ese es eh, digamos, el campo teórico donde nosotros nos estamos moviendo y que creo que podría ser un buen marco de interpretación para las prácticas que emergen desde abajo, que adquieren demasiadas expresiones y etiquetas eh, muchas veces de forma crítica en una dinámica más próxima a lo de las modas de decir bueno vamos a buscarnos una nueva etiqueta porque nos hemos cansado la anterior entonces hemos eh, hablado de eso de economía bien común, de economía social y solidaria, economía descalza, economías populares economías y, y, y, y, y, y más y más y más y uno cuando piensa en lo que es las economías, cuando se habla de economías populares eh, ...o economías descalzas, como lo planteaba Max Neff y tal, dices, pues esto es la economía social y solidaria... ...y cuando uno eh, lee lo de la economía del bien común dice, pues esto es prácticamente lo mismo... ...que lo que decía la economía solidaria porque han puesto esta nueva etiqueta... ...y al final lo que uno deduce de toda esta historia es que muchas de estas prácticas también quieren sus propias capillas y sus propios grupos y no, hacen, no, no establecen puentes, ¿no? Eh, sino que con etiquetajes lo que se buscan son chiringuitos particulares. Entonces, a mí las etiquetas me van poco y diría, todo me parece más o menos lo mismo desde el punto de vista de las prácticas, es decir, se está experimentando para resolver problemas que desde la, lo, lo convencional no se están resolviendo y en el plano digamos teórico eh, hay que plantear desde la heterodoxia nuevos puentes para poder integrar miradas y construir unos enfoques que nos eh, doten de mayor complejidad a la hora de hacer los análisis bueno este es el, el, el camino casi ineludible que tendremos que recorrer ¿no? la redistribución en un mundo en el que, en el que los recursos son finitos y en el que hemos traspasado los límites, la única posibilidad real es la redistribución porque ya es un sueño imposible, ¿no? el crecimiento, ¿no? que era la vía con la que eliminábamos todas las tensiones distributivas, por lo menos en algunas sociedades, ¿no? el crecimiento que te garantizaba, ¿por qué se crecía básicamente? ...aparte de por la propia dinámica de la acumulación incesante del capital... ...digamos es parte de su ADN... ...el capitalismo necesita... Eh, ...el capitalismo viene de ahí, de, de capital... ...pero de acumulación incesante de capital... ...sin, sin límite ni medida... ...aparte digamos de, de ese impulso... ...asociado a la naturaleza, al ADN del propio sistema... ...porque políticamente un crecimiento lo que garantiza es... ...la, la dilución de cualquier tensión social... ¿no? se crece y entonces tengo algo que darte. ¿no? Pero claro, cuando, cuando, cuando esas, ese, ese incremento eh, es ya imposible en un mundo saturado, lleno, eh, pues eh, tendremos que plantearnos eh, cómo redistribuir eh, lo que hay, la riqueza, eh, en, todo, en todas sus dimensiones, cuando además vemos que el mundo está marcado por dos rasgos fundamentales, la desigualdad y el despilfarro. Bueno, pues tenemos mucho margen de maniobra para poder eh, plantearnos estos desafíos sin merma de una pérdida de calidad de vida sustancial en, en, buenas, en, en, en el conjunto de la población mundial. ¿no? Creo que, que esa es la reflexión que se plantea ahora. Si fuéramos serios, y, y no nos movieran otros intereses espurios, yo creo que en el ámbito de las ciencias sociales estaría todo el mundo planteándose esto, diciendo, bueno, va, tenemos campos de maniobra, tenemos ineficiencia, tenemos desigualdad, tenemos despilfarro, tenemos unos recursos re escasos, vamos a conseguir la mejor organización social que nos permita garantizar las necesidades y desarrollar las capacidades y libertades de las personas en este planeta que ya comparte destino. Bueno, pues uno puede estar... ...con el último artículo para la última revista de JCR... ...haciendo sus análisis estadísticos enormemente complejos... ...sobre una variable que nadie entiende. A ver, es que eh, el capitalismo... ...se apoya muy bien en otros sistemas de opresión... ...y le encanta... ...el patriarcado le encanta el colonialismo con distintos ropajes. Y es muy difícil entender el capitalismo sin este apoyo en otros sistemas de opresión... ...siendo diferentes al propio capitalismo. Es decir, el capitalismo de por sí es un modo de explotación económica... ...y de dominación de clase. Eh, bueno, podrá ser más exitoso en determinados sitios... Nadie lo discute, yo no estoy entrando a un enjuiciamiento crítico, estoy tratando de hacer una aproximación una analítica. Objetivamente se basa en la depredación de la fuerza de trabajo y de los ecosistemas y lo convierte en elemento constitutivo de su funcionamiento y su reproducción. ¿Y que eso mmm, pueda dar lugar a situaciones más o menos desafortunadas? Pues a veces sí, a veces no, para determinados grupos sociales. Eso sería cuestión de un análisis posterior. Pero siendo así el capitalismo, y siendo diferente del patriarcado y del colonialismo, históricamente se ha desarrollado, vienen los moldes del patriarcado para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Mm, le vino muy bien la formulación moderna de la familia, eh, posteriormente su transformación. ...a través del salario fordista en lo que entendemos actualmente por una familia nuclear... ...y luego ya con el orden neoliberal a partir de la década de los 80... ...transformando las condiciones del hogar en una familia con dos proveedores... ...acompañándolo de un sistema de bienestar dual. Pues todos esos cambios, el capitalismo lo hace en consonancia con un marco como es el patriarcal donde, con todas las modificaciones que ha habido, siempre permanecen, sin embargo, las nuevas relaciones de dominación entre géneros. ¿No? Y lo mismo eh, en el ámbito de la apropiación de buena parte de los recursos que necesitan los centros met metropolitanos y que no les provee su propio territorio, que es el origen de todas las colonias. Es decir, cuando se, se instaura eh, el orden colonial y con ello la administración eh, de un territorio y el control militar de ese territorio es fundamentalmente ¿para qué? para proveer los recursos de ese territorio ¿no? cuando se dan los procesos de descolonización lo que se produce es un neocolonialismo donde se con otras vías, fundamentalmente comerciales, financieras, etcétera y con unas dinámicas de centro periferia perfectamente establecidas a través del poder corporativo y el poder de los estados eh, es el colonialismo por otra, por, con, otro, con nuevos ropajes ¿no? Y cuando bajo el orden neoliberal pasamos de un neo colonialismo a las formas de globalización que todos hemos conocido en las últimas décadas pues el proceso viene a ser apropiémonos de los recursos solo que con la diferencia respecto a las etapas anteriores en el que muchas veces no hace falta que venga la fuerza de trabajo que también viene a nuestros centros metropolitanos sino que ya nos ocuparemos de situar nuestras empresas en esos ámbitos para explotar la fuerza de trabajo o sus ecosistemas ¿no? porque ya la normativa medioambiental de nuestros países no nos lo permite pero estamos en lo mismo, ¿no? Exactamente en lo mismo. Entonces, sin eh, una crítica integral del capitalismo patriarcal y colonial, por tanto, sin ser conscientes de las articulaciones entre estos tres sistemas de opresión que históricamente, desde el desarrollo del capitalismo, han ido de la mano, no podemos entrar a entender y a comprender la prosperidad atribuible a este sistema y, por supuesto, las ventajas que ha disfrutado un grupo reducido de personas, a costa de la mayoría, en detrimento de las condiciones eh, sociales y naturales para el conjunto de la humanidad. En la propiedad privada tiene que eh, nadie la discute, tendrá que existir, ahora bien... ¿La propiedad privada de qué? ¿De los medios de consumo finales de las personas? Pues por supuesto, yo defiendo la propiedad privada en mi cepillo de dientes. No lo quiero compartir con nadie. Entonces, la propiedad privada tiene que existir. ¿Para qué? Para los mercados de bienes de consumo finales de las personas. Ahora bien, con el capitalismo se produce una anomalía, hasta cierto punto, en relación con otros sistemas anteriores. Y es que aparece un mercado que se llama mercados de insumos donde se intercambian los medios de producción, la tierra, no sé qué, no sé cuántos y tal. ¿No? Los mercados habían existido con anterioridad al capitalismo, pero para las bienes de consumo finales, pero no para eh, lo, la tierra, le, le, los elementos inmobiliarios, eh, las finanzas, el dinero, eh, la fuerza de trabajo. No, no, a eso no se intercambiaba por mercado. ¿no? Entonces surge este, este mercado. ¿no? Y claro, cuando surgen los mercados, en el mercado lo que se intercambia son derechos de, de propiedad. Es decir, lo que es mío, lo puedo, puedo ir al mercado, y lo, y lo que es tuyo, pues entonces eh, llevamos a un acuerdo y... y lo tuyo por lo mío, si es que tiene un valor equivalente, o pensamos que tiene un valor aproximado. ¿no? Entonces, la cuestión es, la propiedad de los medios de vida y los medios de producción, porque necesariamente va a tener que ser siempre privada o exclusivamente privada, puede haber otro, otras propiedades sociales, propiedades estatales, en fin, otras modalidades de propiedad, que creo que son más convenientes para, su, para sus ámbitos. Y ahí es donde hay que poner un poco la atención, es decir, eh, la propiedad social y la propiedad pública de los medios de producción es crucial. ¿Para qué? Para conseguir la democracia, lo que no es capaz de conseguir el capitalismo. Porque en la medida en que esa eh, propiedad está socializada y la abres a la participación de los que son eh, de la comunidad, de, de, de la sociedad que es propietaria de esos medios de producción, tienen capacidad para saber cuál es el destino de las inversiones. ¿no? Entonces, esa es una cuestión fundamental, ¿no? la, la, la propiedad referida a medios de vida y medios de producción que garanticen eh, grados de autonomía eh, y de autogestión de, los, de, las, de las personas. ¿no? Está claro que hay que reducir eh, el, el, los niveles de consumo de los recursos naturales y hay que reducir las emisiones, sólidas, líquidas, gaseosas que hacemos pues, y vertemos sobre los ecosistemas. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colapsando eh, la biosfera. ¿no? Eh, la estamos degradando criminalmente. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con, con desmaterializar, descarbonizar, y eh, pues hay, hay, que, hay que apostar por ello. Eso es una cosa. Y otra cosa es el discurso del decrecimiento que no se sale del paradigma eh, habitual. ¿no? Es decir, lo que antes crecía ahora tiene que decrecer, pero lo que antes crecía lo pensábamos solamente en términos monetarios. Estábamos pensando eh, y queríamos criticar, curiosamente, la centralidad que tiene un indicador como es el Producto Interior Bruto, que lo expresa todo... Eh, solamente en términos monetarios, es decir, es conjunto de bienes y servicios, pero en términos, eh, en términos monetarios, y, y ahora, lo que eh, sin salirnos de eso, lo que decimos es lo que antes crecía, ahora que decrezca. Y, y al final, para poder cuantificar eso, utilizas el mismo indicador. Es decir, si antes utilizaba el crecimiento del producto interior brito para ver si crecíamos, pues ahora voy a tener que mirar el mismo indicador para ver si decrezco. De entonces, primero, no hay una ruptura conceptual ni analítica profunda con, con si, si lo planteamos así, ¿eh? solamente en términos de crecimiento de un indicador como es el Producto Interior Bruto. Crecimiento o decrecimiento. Estás en el mismo paradigma, para empezar. Segundo, eh, en el capitalismo, decrecimiento es crisis económica y por tanto sufrimiento social, sin probablemente mejoría en las condiciones ambientales y sociales eh, y ecológicas. Por lo tanto, eh, decrecimiento en el capitalismo es esto. Si me dices, no, pero es que es decrecimiento transformando el capitalismo. Bueno, pues esto lo hemos llamado de otra forma durante mucho tiempo. No hace falta hablar aquí de decrecimiento. Si de lo que queremos hablar es de cambio, transformación o reestructuración, pues utilizamos esas palabras y no de crecer. Porque habrá cosas que tengan que crecer. Tendrá que crecer la alimentación para el desnutrido. Tendrá que crecer la educación para el que no tiene una buena educación. Tendrá que crecer eh, tantas cosas. No es un juego de crecer o de crecer, es un juego de transformación y de cambio radical de las formas de organización social. Y ahí es donde yo creo que enfocamos mejor las cosas. Hombre, yo entiendo que se decía, no, es que estamos con conceptos y palabras bomba. Esto del decrecimiento como que puede ser un elemento que... Eh, pero es que yo creo que, que no es una palabra bomba, sino que es una palabra que nos desorienta, o es un eslogan o, un, o una, una aproximación que en principio ayuda más a desorientar que, que orientar. ¿no? Esto no es una lucha moral, es una lucha política. Si desde el consumo queremos hacer valer los elementos de responsabilidad medioambiental y de justicia social, yo esto lo explicaba cuando daba Sociología del Consumo a a los alumnos y a las alumnas, la, la cuestión básica es de naturaleza política y económica. El sujeto en el mercado no es nadie. El consumidor en el mercado no es nadie, no tiene capacidad de influencia, porque los mercados, quien haya estudiado el funcionamiento de los mercados, no viene determinado por las decisiones del consumidor, sino que se ofrece lo que deciden los productores con todo su complejo y costosísimo aparato de marketing, de publicidad, etcétera, Porque si las cosas se vendieran solas porque el propio consumidor fuera soberano y así lo deseara, no necesitaríamos publicitarlas, no necesitaríamos eh, costosísimos eh, eh, proyectos de investigación de, de, de mercados, etcétera, etcétera, etc. ¿no? Por lo tanto, en, eh, el, eh, la acción política desde la figura individual de un consumidor es un, es un absurdo es sustrayéndote de tu condición individual de consumidor y actuando colectivamente con otros, pero no a través de los mercados, sino haciendo un boicot, por ejemplo, que consigues poner a una marca en entredicho. Pero coordinarte con otro consumidor, para a través del mercado, querer un, tener una influencia, hombre, si consigues coordinar a millones, pues a lo mejor al final si puedes tener a través de la propia figura del mercado una incidencia, pero la incidencia que hemos conseguido digamos, desde la reflexión que hemos hecho desde el consumo, ha sido actuando políticamente. Es decir, no como consumidores, dejando de, de, de consumir ante, por ejemplo, eh, esas petroleras que estaban contaminando los deltas de los ríos en Nigeria o, o, o la selva amazónica en Ecuador, plantándonos políticamente y diciendo, ustedes no pueden hacer esto. Y, y, y eso es un, una, una, una lucha política. Eh, en el ámbito del consumo, donde sí es posible, pero sustrayéndote como individuo y como consumidor, sino asumiendo tu papel de ciudadano con responsabilidad política, organizándote colectivamente. Claro, y aparte que es que hay una cosa que, que si la pensamos bien es curiosísima. Si tuviéramos capacidad de influencia a través de nuestras decisiones como consumidores, curiosamente, y queremos transformar las cosas a través, los que tendríamos capacidad de transformación es decir, los que van a ser los benefactores de la humanidad van a ser los que tienen más renta. Es decir, si yo me puedo, si mi decisión de comprar, por ejemplo, una cosa con un euro, tiene influencia a través de los mercados, y yo soy un consumidor responsable, y a través de ese, eh, eh, de ese euro estoy convencido de que va a tener una influencia, pues que el que tiene mil euros va a ser mil veces más influyente que yo. Por lo tanto, los ricos van a ser al final los que nos van si consiguen tener la conciencia eh, despejada y son responsables social y, y, y ecológicamente, pues van a ser los que van a transformar el mundo. ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos tontos? No tiene ningún sentido esto. Por lo tanto, digo, desde el ámbito del consumo se puede hacer mucho, pero no en cuanto a consumidores, sino en cuanto a sujetos políticos, ciudadanos concernidos, que eh, nos organizamos colectivamente y ponemos las cosas en su sitio. Es importantísimo porque son realidades que se entremezclan con la realidad de los movimientos sociales y la realidad organizada en, el resto de la, en, el, en la sociedad civil. ¿no? Entonces, son apoyaduras desde el ámbito económico y son experimentaciones, ensayos, de lo que puede alumbrarse a través de un proyecto político. Pensar que la banca ética va a transformar el sistema bancario español es columpiarse. Quiere decir, quien piense que a través de la banca ética se va a poder conseguir poner patas arriba el sistema bancario o el sistema financiero, bueno, se equivoca. Pero ¿qué es? Un camino por donde podemos, que nos enseña por donde podemos transitar. Es una apoyadura para otros procesos de carácter social y político. Es una escuela de aprendizaje. Es una forma de, de plasmar la coherencia en la vida de las personas y no vivir eh, totalmente sumidos en las más profundas de las contradicciones. En fin, son tantas cosas que, que merece la pena apostar por ello. Eh, eh, implica varias cosas. Primero, saber dónde venimos y segundo, saber a dónde queremos ir. ¿no? Y luego, eh, distintos planos, porque vamos a transitar en muchos ámbitos. ¿no? Eh, si hablamos de dónde venimos, bueno, pues para eso necesitamos un análisis eh, y un diagnóstico certero y profundo y complejo de la situación en la que estamos. ¿no? Porque si no puede ser que desconozcamos ¿no? eh, nuestro, nuestro punto de partida. Eh, sobre lo que hay poca discusión, desgraciadamente, porque es sorprendente, es sobre a dónde queremos ir. ¿Y por qué no hay discusión al respecto? Porque parece que no es posible ya plantear organizaciones, formas de organizar sociales alternativas a lo que tenemos, como que hemos llegado al final, a la estación término. ¿no? Y por tanto lo que nos... Eh, lo que nos correspondería sería movernos, digamos, en lo que ya hay, ¿no? en, lo, en, en la realidad ¿no? que conocemos. ¿no? Yo creo que, que este tema es muy importante para poder enfocar bien las transiciones, porque como no sepamos dónde queremos ir, pues cómo vamos a tomar el, el camino para, ¿no? en medio de un encrucijado, en medio de una bifurcación, si no sé a dónde voy, me da lo mismo, el que no sé a dónde va, al final le da lo mismo, ir a un sitio u otro, probablemente vaya... Por los eh, senderos ya trillados los conocidos, ¿no? porque también tenemos una cierta aversión a la experimentación al, al riesgo, a lo nuevo ¿no? entonces las transiciones yo creo que hay que plantearlas eh, teniendo en cuenta todos los términos del debate ¿eh? y desgraciadamente, sin embargo, no se plantean así no vienen precedidas de un diagnóstico, ni vienen acompañadas de un, una discusión sobre qué tipo de sociedades queremos construir entonces, ¿de qué se habla? pues se habla de, de transiciones sectoriales que empiezan a sonar muy bien, pero no bueno, saben muy bien en qué consisten. Transición energética, transición alimentaria, transición de ciudades, ciudades en transición tal. ¿no? Y todo con. me da la impresión con la voluntad de parchear. Es decir, como vemos que hay problemas. Es decir, nuestra ciudad no es humana, nuestras ciudades no eh, son humanas, nuestras ciudades son depredatorias de territorio, eh, no tienen contornos definidos, con, con, altamente consuntivas de energía y de materia, eh, no generan convivencialidad, eh, rompen por tanto los vínculos, la propia, el propio sentido de comunidad. Como tenemos problemas con el ámbito de las ciudades y queremos poner parches, pero no pensamos los fines ni partimos de, de las causas, del, porque el análisis... De la situación de partida, si lo queremos hacer seriamente, nos lleva a un análisis de las causas, no solamente de los efectos. ¿no? Es decir, es un enfoque teológico. Nos va a decir, oye, mire, es que esto viene porque hemos hecho estas cosas y de estas dinámicas y de estas... Eh, pero nos olvidamos de, de ambas cosas, nos centramos en las transiciones, entonces no estamos a gusto con esta ciudad y entonces empezamos a decir, bueno, pues, ¿por qué no más verde? Pues más ciudades verdes. ¿Y por qué no con otro, otra movilidad? Y al final lo que nos salen son pupurris muy publicitarios que se venden muy bien diciendo la transición de esta ciudad hacia la movilidad es sostenible ya todo todo sostenible. Ya la última sostenibilidad con la que me he encontrado es que los campos de golf en la España meridional son sostenibles. Y te los venden con la etiqueta del de, primer campo de golf sostenible y la primera ciudad sostenible y el primer modelo de transporte público sostenible. Tal, ¿no? Entonces hay mucho de, de esto eh, precisamente porque lo abordamos... Eh, centrando exclusivamente en el propio proceso de transición sin saber para qué queremos esa transición. Este país tiene un ministerio que se llama Ministerio de Transiciones. Por lo tanto, podría parecer, bueno, pues que ustedes saben a dónde van. ¿Perdón? ¿Quién sabe en este país? ¿Queremos qué? ¿Capitalismo verde o queremos poscapitalismo? ¿Estamos hablando de eso? No, de eso no estamos hablando. Por lo tanto, hay un ministerio de transición que lo que pretende es, eh, pues eso, eh, que todo se le ponga en marcha ahora de sostenible, a la transición se la llamará a renglón seguido transición socialmente justa, sí, pero bueno, ¿qué reforma fiscal ha habido en este país para poder hablar de una transición socialmente justa? Bueno, en este caso sería la izquierda anticapitalista, me imagino, porque hay una izquierda que obviamente no es eh, anticapitalista. ¿no? Entonces, eh, la izquierda anticapitalista pues, es una izquierda pues, pues, que, que, que tiene que recorrer todavía mucho camino para eh, poder poner de manifiesto por qué razones eh, el siglo XXI tiene que ser un siglo donde el anticapitalismo ofrezca... ...respuestas a los desafíos civilizatorios que tenemos. ¿no? Eso es una tarea muy complicada. ¿no? Muy complicada porque hay un bloqueo ideológico... ...muy asentado... ...en la población... De, eh, y, ...y es muy difícil pensar... Que, que fuera del capitalismo hay, hay salvación. ¿no? Mira, en, eh, en ocasiones se ha dicho, lo dijo un, un crítico literario norteamericano, un intelectual norteamericano, que es más fácil pensar en, en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. ¿no? Y esto es muy curioso porque esta incapacidad política de pensar el fin del capitalismo eh, va de la mano de la capacidad científica que tenemos para mostrar que tenemos ante nosotros el fin del mundo. ¿Cómo es posible que tengamos eh, tanta diferencia entre ambas realidades? La capacidad científica de anticipar que se nos viene abajo eh, la integralidad de la biosfera y la poca capacidad de imaginación política para sustraernos lo que ha provocado precisamente esa, esa amenaza. ¿no? Eh, bueno, esto Richman lo expresa muy bien, diciendo, claro, es que entre lo ecológico y socialmente necesario y lo política y culturalmente eh, posible, la brecha es abismal ¿no? y la tarea sería básicamente tratar de suturar esa, esa brecha. ¿no? Ahí hay una cuestión que, digamos, desborda eh, el planteamiento programático de una formación anticapitalista. Es una cuestión que va a, al ámbito de la construcción de nuevos paradigmas. Mientras no construyamos paradigmas que nos permitan ver la realidad en su conjunto, es decir, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo convivimos entre nosotros y nosotras, hasta que no tengamos un marco de interpretación y de, de visión y de explicación de todo eso con claves distintas a las ahora dominantes, pues no podrá ninguna formación anticapitalista que tenga en su programa, eh, digamos, desmontar el capitalismo y construcción de una sociedad alternativa, eh, tener visos de éxito. ¿no? La mentalidad actual eh, es una mentalidad eh, la, la que ha construido, digamos, el paradigma dominante. Eh, basada en una visión tecnocrática y, y materialista de las cosas, ¿no? y que tiene una confianza plena en, en, en la tecnología y en los mercados. Y es profundamente funcional a los objetivos de los intereses establecidos, que son básicamente eh, la acumulación de poder y de riqueza. Y eso, eh, arropado además por una, por una ciencia y una tecnología que a lo largo del tiempo, en el marco del capitalismo, se ha desarrollado como un complejo tecnocientífico que concibe la naturaleza como un objeto de dominio. Y desde esos parámetros no podemos pensar en, sal en salidas anticapitalistas. Yo diría eh, lo siguiente, y es que educar a la sociedad y no solamente es la escuela, ¿eh? quiero decir probablemente más eh, educa los medios de comunicación, eh, eh, la publicidad, eh, Internet, eh, la interacción que hacemos con nuestros iguales o con nuestros no tan iguales en, eh, diariamente, en fin, eh, la educación después de la escuela. Y el haber dedicado una institución específica a los fines educativos tiene su papel y su función pero también tiene la injusticia de que cuando las cosas no funcionan bien le decimos responsabilidad de la escuela. Si el sistema económico capitalista genera su propio sujeto y una vez ya sustraído además su componente económico se convierte en atmósfera cultural y provoca casi hasta una mutación antropológica generando eh, un sujeto ...luego decimos a la escuela que lo resuelva... ¿no? No, no. ...es que el proceso educativo lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto... ...y conseguiremos al tiempo que vamos modificando elementos de la realidad... Eh, ...alterando lo que es la formación de ese sujeto... ...dando posibilidades a otro, a otro sujeto... Y, la, ...y a la escuela exijamos lo que puede dar... ...la escuela sin embargo debe estar protegida... ...de convertirse en una escuela de militantes... La escuela no está para eso, ni debería estar para eso. Yo no defiendo ese tipo de escuela. ¿eh? Eh, el, el, la, de, la, la, la escuela que porque quiere lo que no le han dejado hacer, que es comprometerse y dialogar con el mundo en el que está, sin embargo, se convierte en lo que no de, nadie le pide, que es forjar militantes y no personas íntegras que puedan pensar por sí mismas en compañía de los demás. Es decir, el viejo eh, ideal ilustrado de que construir personas con capacidad de pensar, pero no solas, sino en compañía de otras, eh, en diálogo con lo que ocurre en el mundo, es a lo que debemos aspirar. Eh, es para esa institución que le hemos dado la responsabilidad específica de educar a la gente. Y para los otros espacios es donde tenemos que poner en toda la carne del asador para construir espacios de militancia, espacios de concienciación, de ciudadanía radical, que vaya a la raíz de los problemas sociales, ecológicos, políticos y que, pretende, y, y, y que se comprometan en la construcción de las alternativas que puedan servir de inspiración o de faro en los debates de la sociedad. Pues que ojalá, ¿no? veremos qué desarrollo tiene eh, todas estas historias. Me da la impresión de que también hay que eh, reconocer el valor que tienen en cuanto que, bueno, pues te pueden incorporar elementos a un debate social, pueden descentrar la atención de unas cosas hacia otras y tal, pero pensar que de ahí eh, se van a cumplir los objetivos formulados o las metas que los desarrollan a lo largo del tiempo y en los plazos que se ha dicho, pues me parece que sería pecar de ingenuidad. ¿no? Eh, si hacemos una eh, propuesta sería eh, entender la política por mayúsculas, en cualquier caso. Eh, yo creo que eh, en el campo de la política por mayúsculas cualquier persona es política y cualquier propuesta que se haga adquiriría esa dimensión. Si por política entendemos política partidaria, vuelvo pues a reafirmar la radical independencia de la fundación. No dependemos de nadie y no queremos alinearnos con nadie. No somos, en ese sentido, portadores de un proyecto político partidario. Que se entiende que nuestro compromiso con una democracia de calidad, con la cohesión social o la justicia social y con un mundo sostenible... Es política, pues, en tratados de la vida, pero es una política con mayúsculas, es una política eh, que, que, que piensa que colectivamente, es decir, una podría ser una poliética, ¿no? en el sentido de, de entender que, que los asuntos eh, comunes, pues, estamos concernidos todas y todas. Yo creo que... que yo suelo de decir que es muy importante la esperanza, entendida en sentido político, en sentido laico, pero la esperanza tiene una inspiración religiosa muy interesante ¿no? que convendría recuperar porque San Agustín decía una cosa que es muy interesante, decía eh, la historia o la cronología no está formada por el presente, básicamente. Es decir, en realidad lo que existe es el presente, el pasado pasó y el futuro está por, por venir, por lo tanto, sin existente. ¿no? Entonces, para, para referirse a la cuestión temporal, hablaba, de, habla, hablaba de, en, el, en el libro de las confesiones del presente presente, del presente pasado y del presente futuro. Es decir, el pasado es el presente pasado. Es decir, lo vemos desde el presente. Y hablamos del pasado. Y el futuro, pues nos lo anticipamos desde el presente y es el presente futuro. Entonces, en realidad hay un presente que se desgaja en presente presente, presente pasado y presente futuro. Y a cada uno de esos momentos nos atribuye un rasgo. Y es curioso. ¿no? Dice, el presente pasado, el elemento fundamental es la memoria. En el presente presente el elemento fundamental es la atención. Y en el presente futuro el momento fundamental es la esperanza. Si nos fijamos bien en el mundo en el que vivimos, tenemos secuestrada la memoria. Siempre, en este país mucho más. En el momento en el que se habla de memoria, se montó el cisco. O sea, nos quieren controlar el pasado. La atención nos la está eh, sustrayendo el capitalismo digital. Y es muy difícil mantener ahora la atención. ¿no? la cantidad de elementos de dispersión como para poder eh, acaparar, eh, controlar nuestra propia atención. Nos la acapara, digamos, el sistema. ¿no? Y eh, el sistema... Eh, que el, cómo se sitúa ante la esperanza. Yo creo que, que es plenamente consciente de que no hay elemento más revolucionario que la esperanza, y por lo tanto la esperanza eh, no existe en el capitalismo. Es decir, en Dante cuando aparece en, el, en la puertas del infierno, que es lo que aparece escrito, dice: abandonad cualquier esperanza. Y el capitalismo nos ha convertido el mundo actual en un infierno. Y tenemos en el frontispicio inscrito abandonad cualquier esperanza a los que llegáis a este infierno ¿no? entonces yo creo que la esperanza eh, es un elemento clave podríamos decir que es casi revolucionario ¿no? y, pero la esperanza, cuidado, no es optimismo ya que hay un malentendido permanente porque con los discursos eh, o con los análisis eh, de la realidad que eh, se hacen desde un enfoque ecosocial pues uno se encuentra eso ante la inminencia de escenarios muy duros, ¿no? Y lo primero que recibe uno es el calificativo de apocalíptico o de pesimista, ¿no? Es decir, oye, que el pesimismo no nos lleva a ningún lado y tal, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, sí, pesimista, eh, uno no es, lo que está es analizando la realidad, y la realidad con la que se encuentra es esta. Si eso nos baja el ánimo, pues qué lo vamos a hacer. Será por lo menos un rapto de lucidez decir, oye, pues estamos desmoralizados por la realidad con la que nos hemos, nos hemos encontrado. Pero eh, eso no significa que nos albergue una esperanza profunda de que las cosas pueden cambiar. Y esa es la esperanza. Es decir, la esperanza es la potencialidad de concebir que lo que existe no es definitivo. Que nosotros somos sujetos de la historia. Que la historia no está escrita, ni siquiera está marcada por inexorables fuerzas estructurales o dinámicas de sistemas de la... que, que nos sobrepasan y sobre, sobre, sobre las que no podemos actuar. No. Historia, como decía el viejo Marx, es la, eh, la que construyen los sujetos. Los sujetos somos creadores de historia. Ahora bien, no en las condiciones que nos hubiera gustado elegir, sino en las que nos ha tocado vivir. Y es cierto que esas nos imponen demasiadas restricciones y, y poco en margen de maniobra. ¿No? Pero, pero, pero, pero ahí está inscrita la esperanza, es decir, si somos hacedores de, de, de nuestra propia realidad, pues, pues la esperanza está eh, como sombra, o como luz, perdón, en medio de las sombras. Y, y, ahí, y ahí me muero.